Para hacer este juego vas a tener que primero imaginarte que tenés un chifre en la boca Y moverla mucho Porque vamos a hablar Francisco le dio un mordisco Un disco y lo hizo cisco Lo decimos de vuelta Francisco le dio un mordisco Un disco y lo hizo cisco Lo digo por última vez Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo cisco y ahora ¿cómo es el juego? tres niveles Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo cisco ¿lo vuelvo a hacer? Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo cisco y una vez más Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo cisco. Subimos de nivel. Pasamos a la pantalla. Nivel 2. Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo cisco. ¿Ok? Preparados. Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo cisco. Y lo hago por tercera vez Francisco le dio un mordisco a un disco Y lo hizo Cisco Y ahora el nivel 1, 2, 3 Para los to, to, to <coughs> Dice así En vez de acá, empiezo acá Francisco le dio un mordisco a un disco Y lo hizo Cisco Lo hago de nuevo Francisco Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo Cisco Por última vez Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo Cisco ¿Y ahora que se imaginan? Alternando las manos ¡Oh, mamá! Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo Cisco Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo Cisco Francisco le dio un mordisco un disco lo hizo Cisco. Francisco le dio un mordisco un disco lo hizo Cisco. ¡Tarán! ¿Te gustó el video? Escríbeme abajo comentarios comentarios, like, suscríbete. Acá está la campanita también para que te lleguen las novedades. Y acordate que estamos eligiendo el nombre para la mascota de Me Encanta Cantarte. Ya me llegaron varios y vamos a ir votando a lo largo del año para elegirle el nombre a este sapo mi nombre es Julián esto me encanta contarte y te espero el próximo programa